Perfecto, nos vamos a ir para el Chaco, porque allá está nuestra compañera, que es Dayana Miranda, corresponsal del Chaco, con toda la información. Dayana, bienvenida a EB7, buen día. Hola, chicos, ¿cómo les va? Muy buenos días. Gracias por este nuevo espacio y por este nuevo contacto. Para comentarles algunas de las novedades de la provincia del Chaco, una de ellas, sí. déjame decirte, tiene que ver con una reunión muy importante que se va a concretar eh, mañana viernes, y la otra tiene que ver con una industria que se eh, que ya comienza a ultimar los detalles para su puesta en Marte y que tiene que ver con la fabricación de pelotas, una empresa brasileña que apuesta a inversiones en la provincia del Chaco y que en abril comenzará con la producción de pelotas de, deportivas, eh, pelotas de volei, de fútbol. Eh, así que eh, vamos a, a contarles un poquito de qué se trata. Primero déjame decirte que la reunión que se va a llevar adelante mañana va a reunir a los gobernadores de la provincia del Chaco, de Santiago del Estero y también de Santa Fe en el marco de una reunión por el Comité Interjurisdiccional de los Bajos Submeridionales. ¿En qué consiste la, eh, este comité o el trabajo que llevan adelante desde este Comité de los Bajos Submeridionales? Consiste más precisamente en la unión de las tres provincias, Chaco, Santiago del Estero y Santa Fe, para diagramar políticas públicas que le permitan a estas tres provincias el desarrollo del sector productivo que termina uniendo las fronteras de, de las tres. Lo cierto es que hay un plan director que contempla un total de 60 eh, obras que incluyen sistemas de drenaje, obras viales, hidráulicas, alcantarillados, reservorios de agua, todo para mejorar la capacidad productiva tanto agrícola como ganadera que tienen las tres provincias. El desafío es desde las provincias conseguir el acompañamiento del Estado Nacional en, en financiamiento puntualmente y también continuar trabajando juntas para desarrollar ...o potenciar eh, y trabajar juntas en políticas, como recién les decía, públicas... ...que permitan garantizar la máxima producción y el aprovechamiento de suelos y de terrenos. La convocatoria de este Comité de Bajos Submeridionales... Eh, ...había ya reuniones desde hace algún tiempo atrás, desde hace varios años atrás, mejor dicho... Eh, ...que se venían reuniendo simplemente un gobernador con otro... ...se trataba de llegar a algún tipo de acuerdo... ...a veces no se lograba o las obras quedaban inconclusas... ...o solamente había inversión de una provincia y no de otra... ...y es por eso que desde el año pasado decidieron reunirse entre los tres gobernadores... aunar criterios y de esta manera elaborar en conjunto las tres provincias... ...un plan de infraestructura que les permita finalmente alcanzar los objetivos... ...y de allí se está avanzando y bastante... Eh, ya se han concretado eh, algunas obras o se, o se están llevando algunas obras adelante también con financiamiento del Estado Nacional que tienen que ver con mejoras en rutas, por ejemplo, rutas que permiten la salida de las producciones primarias de cada una de las provincias. También se está trabajando en sistemas de desagüe porque eh, su, su, eh, ocurrió al menos en los últimos dos años que al haber inundaciones en la provincia de Santa Fe, uh -huh. el agua corría hacia la provincia de Chaco eh, y terminaba inundando campos de la zona del sudoeste de la provincia del Chaco, afectando a la producción primaria. Eh, lo mismo ocurría cuando había inundaciones en Chaco, el agua corría hacia Santa Fe ...y en la zona de Santa Fe se afectaba o se terminaba afectando la producción ganadera. Así que el objetivo es corregir esa serie de, de situaciones que terminan perjudicando a una u otra provincia... ...y trabajar en conjunto con las tres. Mañana habrá una reunión importantísima que se va a realizar en la Ciudad de Resistencia. La última reunión fue en la provincia de, de Santa Fe, justamente, en donde el Gobierno Nacional se comprometió a um, financiar diversas obras que ya están en ejecución, dicho sea de paso, así que ahora eh, en, en la última reunión estuvo presente el presidente de la Nación Argentina, Alberto Fernández, habrá que ver en esta nueva reunión aquí en Chaco eh, qué avances se logran con, con, esta, con esta nueva reunión del Comité de los Bajos Submeridionales. Bueno, esperemos que sea para el bien de la provincia también, porque lo que vemos es eh, estos esfuerzos que, que se juntan y que, bueno, eh, van a traer para la región un bienestar. Marcaste muy bien esto de, de las provincias, que nunca se ponían de acuerdo, pero bueno, a partir de ahora van a empezar a dividir ahí las tareas para poder crecer y fortalecer este esta región. Sin duda, uh -huh. sin duda, sumamente importante porque, bueno, comparten similitudes, pero también diferencias territoriales, pero pero sí en cuanto a producción eh, ustedes saben que la provincia del Chaco como Santa Fe por como perdón la provincia del Chaco como Santiago del Estero por ejemplo son las provincias eh, eh, de mayormente productoras de algodón por uh -huh. ejemplo es algo que comparten pero también eh, con el sector de Santa Fe comparte la provincia del Chaco la producción ganadera también en la zona del sudeste de Chaco por ejemplo así que bueno son eh, similitudes que hay que ir trabajando y lo importante es que se puedan unir entre los gobernadores a unar criterios y entre los tres eh, buscar financiamientos a nivel nacional y por supuesto el acompañamiento de de otros organismos de crédito internacional. Bien, Diana, vos sabes que me quedé también con la información que nos diste sobre la empresa brasilera, porque la vez que la vez anterior que pudimos hablar, hubo reuniones entre el Chaco y Brasil. Mira, vos los avances, ¿no? pues estamos hablando de una empresa ya que se va a radicar aquí en el Chaco eh, y lo que significa mano de obra significa trabajo. Exactamente. Esta reunión que mantuvo el gobernador de la provincia del Chaco con el empresario eh, que vendrá a, a, produ a producir pelotas deportivas aquí en la provincia del Chaco, es la empresa brasileña Cajiba, eh, quien eh, el gobernador y este empresario, digo bien, mantuvieron reuniones ya durante el año pasado en reiteradas oportunidades ...y eh, habían comprometido la posibilidad de que esta empresa viniera o se radicara en la provincia del Chaco... ...para producir pelotas. Eh, parecía lejano uh -huh. aquello que aquellas reuniones... Eh, que, ...que mostraban si bien ciertos avances pero, pero no concreciones... ...pero hace pocos meses se comenzó con la obra de infraestructura... ...en el Parque Industrial de Puerto Vilelas... ...una localidad muy cercana a la ciudad de Resistencia... Eh, y eso también hace el puerto Vilelas, por otra parte eh, se está trabajando mucho en esa localidad para reactivar el puerto justamente que tiene salida hacia eh, aguas del río Paraná también, así que bueno, también será sumamente importante eh, la reactivación de ese puerto y por supuesto es un atractivo y un plus más para que las industrias puedan radicarse. Uh -huh. En esta oportunidad, como les decía eh, En el Parque Industrial de Puerto Vilela Ya se están ultimando los detalles Para la instalación de esta nave industrial Una nave industrial que contará con 2.000 metros cuadrados cubiertos Que va a ser ocupado por esta empresa Esta firma brasileña que Está dedicada a la producción industrial de pelotas De distintas disciplinas, pelotas deportivas El objetivo es poder emplear a poco más de 200 personas en, en una primera instancia en la producción de lo que se proyecta para la primera producción, 40.000 pelotas deportivas. En abril podría estar ya en funcionamiento pleno esta, esta empresa brasileña de la firma Darnes Calliva eh, y el resto de los miembros del directorio justamente acordaron finalmente... Eh, que una vez que concluyan las obras se trasladarán las máquinas para la producción hasta la provincia del Chaco y en abril eh, todo, todo, está, o todo indica al menos de que ya podrían estar produciendo pelotas desde la provincia del Chaco para ser eh, vendidas no solamente en territorio nacional sino también eh, llevarlas hacia Brasil Y otros países vecinos Bien, no sé sea que estamos ahí comenzando Esta nueva etapa para el Chaco Junto con las relaciones en Brasil ¿Viste cómo es esto? Donde por ahí una empresa ya se radica Encuentra los beneficios de estar aquí en la Argentina Enseguida va a venir otra Porque esto funciona de esa manera Y ahí vamos a poder ampliar un poco más todavía Así que en abril estaríamos hablando en el comienzo De esta empresa en el Chaco Son muy buenas noticias, Diana que nos trajiste hoy Son muy buenas noticias, sí. la verdad que sí la verdad que sí, eh, habla de, de bueno de industria, de apuesta eh, industrial, de generación de empleo en lo próximo, no solamente empleo de forma directa, sino también de forma indirecta, eh, la radicación de empresas internacionales eh, o extranjeras que apuestan al a territorio chaqueño también, uh -huh. así que como vos bien decías, seguramente podrá generar una reacción en cadena y por qué no contagiar a otras industrias que también encuentran atractivo el, el territorio para para venir a, a producir aquí. Uh -huh. Así que sí son muy buenas noticias, seguramente vamos a en la próxima semana seguir contándoles más acerca de, de lo que está ocurriendo aquí en TAP. La verdad que te agradecemos el tiempo con nosotros, siempre muy completa la información y también nos permite ver una realidad que por y para el resto de la provincia, por ejemplo nosotros estamos aquí en Tucumán, nos escuchan en todo el país, poder ver también qué sucede en el Chaco, con estas noticias que son muy importantes y que a veces no, no tienen eh, notoriedad, ¿no? No, no, no forman parte de, del título, me parece que todo siempre pasa por lo malo. ¿no? Estas, estas son muy buenas noticias, Dayana, y vienen desde el Chaco. Dayana Miranda, gracias. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan un buen resto de jornadas.